Hola chicos, ¿cómo están? Los amo mucho. Y voy a hablarles del por qué, por qué cambiaré cuenta en TikTok y en YouTube. Bueno, lo cambio en TikTok porque me salió un número todo X y lo voy a cambiar. Pero veo que me está funcionando. Y dice que para yo entrar a mi cuenta necesito el número de teléfono, que no, me, no conozco ese número, o el Gmail. Entonces ya puedo ingresar. Solamente que voy a hacer unos cambios y ya. Y en YouTube lo voy a cambiar porque esta cuenta me la van a quitar. Así que necesito cambiarla. Y por favor, sigan la de mi mamá. Sigan todos sus. Todas esas personitas que me siguen. Por. Y les quiero decir que los amo muchísimo. Los 102 suscriptores quiero que me sigan a mi cuenta de mi mamá. Porque en diciembre cumplo 14. Entonces, cuando cumplo los 14, podré subir el canal. Y yo les publicaré en el canal de mi mamá la cuenta para que me sigan. Los amo mucho y hasta un próximo video.